Comenzamos el año con una muy trágica noticia, ha muerto el espectacular piloto de rallies Ken Block. Podríamos decir que Ken fue el piloto de los videos virales, videos que llegaron a lo más recóndito del mundo y mostrándonos cosas que parecían imposibles de hacer para un ser humano. Ken Block es con seguridad uno de los nombres más reconocidos en el mundo del motor. Y no precisamente por un amplio historial de éxitos, como puede ocurrir en otros casos. El piloto con el número 43 es todo un showman, que hacía de todo y que sobre todo sabía cómo tratar con las cámaras. Durante su carrera corrió en rallies y rallycross, pero es mundialmente conocido por su participación en las gincanas, y por ser el creador de la marca Hunigan, una suerte de equipo de locos por el motor que están envueltos en casi cualquier cosa que tenga que ver con motores a combustión, transformaciones, shows, saltos, eventos, merchandising, etc. Además, quizás muchos de ustedes no saben, pero fue el fundador de las zapatillas DC, una empresa de calzado deportivo especializado en zapatillas para patinadores y skaters. Fue creada en 1994 para lo que necesitó pedir prestado 10 mil dólares a sus padres. Sin embargo, estos estarán contentos con la inversión, porque en 1995 consiguió ventas valoradas en 7 millones a pesar de dólares su faceta de empresario por lo que es más conocido que en blog es por sentarse detrás del volante su carrera siempre ha sido asociada al rally en sus diferentes variantes comenzó su aventura en 2005 en el campeonato norteamericano a los mandos del subaro impresa wrx que fue su vehículo hasta 2009 año a partir del cual pasó a conducir el famoso mundialmente ford fiesta st este estuvo en activo a hasta 2014, pero no llegó a ganar nunca, siendo su mejor resultado el segundo lugar, puesto que consiguió en 2006, 2008 y 2013. A partir de 2007 simultáneo su participación con apariciones en el WRC, en el que ha participado con el Subaru y los Focus y Fiestas RS. Los resultados sin embargo terminaron peores, sin terminar ningún año por encima del puesto número 20. Por último, también corrió durante varios años, desde el 2011 hasta el 17, en el Rallycross, participando tanto en carreras norteamericanas, europeas y locales, siempre en la categoría Supercar. Aunque en estas disciplinas ha conseguido varias victorias, su mejor puesto en un campeonato fue el segundo de 2014 en el Global Rallycross Championship. Lamentablemente nunca ganó ningún campeonato en el que haya corrido, aunque sí ha conseguido numerosas victorias victorias y podios en distintas disciplinas. Posiblemente la fama vino a Ken cuando empezó a realizar cada vez locuras mayores a bordo de un coche. Cada entrega anual era aún más mejor, cada vez más difícil de superar. Videos que superaban los millones de visitas y se viralizaban en los celulares de todo el mundo. En las diversas entregas se vio prácticamente de todo, con Block y el Hunigan Team creando vehículos impresionantes para aparecer en los videos. En sus manos han dado el espectáculo un Ford Fiesta, el Focus RS, un Ford Escort MK2 RS, dos versiones del espectacular Unicorn y también Ford F100. Grabó un total de 10 gimcanas. Comenzamos el año con una muy trágica noticia. Ha muerto el espectacular piloto de rallies Ken Block en un accidente cuando montaba en moto de nieve en Utah, Estados Unidos. Ken, de 55 años, era famoso por sus gincanas, videos donde realizaba lo imposible al volante en todo tipo de coches. Desde 2021 era piloto oficial de Audi. Lamentamos profundamente confirmar que Ken Block ha muerto hoy en un accidente de moto de nieve. Ken fue un visionario un pionero y un icono y lo que es más importante un padre y un marido. Lo echaremos de menos, se lee en el comunicado publicado por su equipo Hunigans en Instagram. La oficina del sheriff del condado de Utah ha emitido un comunicado donde esclarece las causas de muerte del piloto. En él señala que aproximadamente a las 14 horas del día 2 de enero, el centro del 911 de Utah recibió una llamada por un accidente de moto de nieve en Mill Hollow. El conductor Ken Block estaba conduciendo una moto cuando esta volcó y cayó sobre él. Hasta acá llegó este lamentable video del día de hoy. Dicen que las personas que mueren haciendo lo que les gusta, mueren con una sonrisa. Al fin y al cabo, son pocas las personas en este mundo que tienen la oportunidad de dedicar su vida a sus pasiones. Que en paz descanse, que en bloque. un abrazo grande, adiós.